Piquetácora, capítulo 1, con Argenis González Art de piqueturbano.net. Hola amigos, soy Argenis González, pues participa y consume nuestro producto, puro, original, todo chévere, en Pitácora. Mujeres atrevidas, llama mi atención, somos la ley, ay, ay, de atracción, ay. estamos Y aquí estamos un poquito pues haciendo arte, haciendo que las cosas fluyan y bueno, que la gente le guste lo que, lo que hago De los diferentes países que has podido conocer, que has podido visitar y en los cuales tu arte has podido desempeñar de una manera que te pueda ayudar a sostenerte y a sustentarte. Sí, digo... ¿Cómo, qué país...? ¿Tú crees que fue un antes y un después para Argenis González? Pienso que, que todos tienen su toque, ¿no? Su de arena. Pero, por ejemplo, acá en Ecuador sí, sí, el país donde más me quedé más tiempo y... ha sido como que... he crecido artísticamente y personalmente bastante. Ese día aquí en Ecuador. Tu estilo... Te basa el realismo. ¿Qué consejo o qué eh, punto te dieron para que tú puedas lanzarte a ese estilo que es tan complicado? Eh, la verdad siempre me gustó el realismo. Siempre tuve como que esa inclinación al estilo realista. Me gusta. Pero hay que hacer todo el estilo. Hay que hacer todo para poder llegar o hacer todo. O experimentar bastante, para obviamente llegar a, a un estilo realista que, que esté conforme contigo, contigo mismo, y te y te guste, ¿no? Y a su vez le guste a las personas. Eh, el realismo creo que es uno de los estilos, no digamos que es el más difícil, pero es difícil. De los más complejos. De los más complejos, exactamente. Mm -hmm. ¿Tu estilo? El estilo de Argenis González, el estilo que te representa. Yo creo que manejo el realismo bastante... O sea, me siento bastante cómodo. Eh, no sé si mañana de pronto esté haciendo otro estilo, pero... de momento estoy con el realismo que es bastante chévere para mí y me gusta. Más de una década en el arte, eh, tatuando casi ocho años. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Dónde empezó? ¿Dónde nació Argenis González? Yo empiezo en España, Barcelona. Empiezo con máquinas normales, máquinas de bobina. Empiezo a empiezo tatuar cosas que, que eran más relacionadas con, con lo normal, ¿no? no hombre, cositas pequeñas. No, tú, no pasé por ningún estudio como aprendiz. Sino que básicamente aprendí en mi casa. Cuando trabajé en el primer estudio que, que, que empecé a, dar a trabajar, ya yo sabía tatuar. Tatuajes pequeños, pero sabía ya. Y básicamente ha sido todo con tutoriales, eh, mirando artistas que, que, que me llaman la atención. Siempre ha sido muy autodidacta, ¿no? Eso sí hay que recalcarlo, ¿no? ¿Cuál fue la primera máquina que tú adquiriste y cómo lo hiciste? Eh, una bobina, una máquina de bobina china. Una máquina normal de bobina, que su precio eran como 50 euros, 30 euros. Y ahí empezó, ahí empezó el, la movida de querer este avanzar, de querer aprender. Pero bueno, a veces cuando uno empieza no tiene el apoyo ni, ni de pronto el. El consejo de personas que sí saben Tal vez porque te vean como una competencia O te vean, te ven como más bien En vez de ayudarte Bueno, eso es cuando yo empecé pues Te ven como de pronto No quieren como ayudarte mucho Entonces Básicamente viendo muchos tutoriales Viendo cosas, viendo máquinas Compré mi primera máquina Y empecé a tatuar en piel de Piel de cerdo Sí. Empecé a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, hasta que ya me sentí cómodo. O sea, sí. que la piel del cerdo es lo que más se asemeja a una piel humana, se sí. puede decir. Y la piel sintética también te sirve. Piel sintética, piel de cerdo, piel de, de sintética utilicé también bastante. Oh. Para poder, este, para poder ir practicando más que todo y estar seguro, ¿no? estar más seguro de, de lo que quieres hacer claro eh, como por ejemplo el consejo que te darías a ti mismo Argenis González, el nov el que acaba de empezar el que tiene los recursos tú sabes que son limitados ¿qué consejo tú le darías a ese Argenis nuevo? Eh, practicar muchísimo o sea tener en cuenta de que el arte de tatuaje está sujeto a muchas cosas actualmente, ¿no? De pronto, es, si fuese como antes, que era muy difícil conseguir cosas, conseguir máquinas, ahorita tienes un acceso muy grande a todo, pero debes de tener disciplina, debes de tener como esa constancia para crecer, ¿no? Yo lo que le aconsejaría es que hay que centrarse, ¿no? Centrarse en un estilo, centrarse en algo que a uno le guste y e irse por ahí sin jamás, o sea, desmayarse, hay veces que uno se siente muy mal cuando está empezando, porque obviamente no sabes, el desconocimiento es algo que te gusta un poco, pero nunca hay que, que dejar el lado de la disciplina, creo que la parte más importante es el tema de la disciplina, dibujar cada día es uno un tema muy importante, dibujar aunque sea dos dibujos a la semana, si de pronto no se puede, hay que dibujar, hay que pintar, hay que experimentar en otras ramas artísticas para encontrarte en, en el tatuaje, eso es buenísimo. En el proceso de tu, tu profesión, porque llamémoslo así, ya tú tienes una década en la industria, tu nombre ya se está viralizando, tus trabajos están siendo cada vez de una calidad muy alta eh, ¿Cómo fue tu experiencia eh, con murales, con óleos? ¿Cómo, ¿Cuáles son las diferencias que tú destacarías? Y ¿cómo eh, aconsejarías a la juventud, a las personas que te siguen, a los nuevos eh, artistas del tatuaje, del arte, que se desenvuelvan? ¿Qué tú les dirías? ¿Cómo tú les enfocarías, de, según tu experiencia, en cada rama, muro, piel, óleos. De pronto, en el tema de óleos, sí, y de pintura, porque sí sé que también ver tutoriales. Pero es bueno de que se vean algún tipo de clase, si es presencial mejor, algún tipo de clase de pintura. Igualmente con el graffiti. Si hay un chance de poder hacer algún... Pequeño seminario, pequeño curso, es importante hacerlo. Ahora, si no hay los recursos y no hay la posibilidad, porque hay veces que lo tenemos un poco fácil porque o los padres o porque alguien te paga ese, ese, esas clases, tú, tú puedes hacerlo. Pero cuando no hay, tutoriales, de YouTube, informarte por mil y una ventana que hay actualmente de, de información sobre el arte, ¿no? y hay que informarse, hay que nutrirse, hay que mirar y lo más importante, hay que estar con personas que ya saben hacer lo que tú quieres hacer eso es súper importante no puedes rodearte todo el tiempo de personas que están en tu mismo digamos, nivel para que tú puedas avanzar, tienes que estar con personas que estén un poco más, más de tu nivel, obviamente y así podrás aprender, o sea, así si podrás aprender, podrás a su vez este, avanzar viendo, viendo hasta de los errores, tú puedes aprender muchísimo. Pero de pronto si estás solo en tu casa, no tienes a nadie, estás tatuando, no estás mirando a nadie, bueno, no quiere decir que no crezcas, de pronto sí vas a crecer, pero el crecimiento va a ser un poco más lento y la información obviamente no va a llegar tan rápido, ...como cuando estamos en ambientes artísticos, ¿no? Eso es lo que... ...lo que te lleva... ...a seguir avanzando, ¿no? Bien sea en el graffiti, bien sea en la pintura... ...bien sea en el tatuaje... ...ese, ese es un gran consejo, la verdad. Fantástico. ¿Cuáles son de los tatuadores a los que tú... Eh, ...reconoces por su arte... ...a los que también sigues... Eh, ...ves sus trabajos... ...un top 5... Nos podrías dar de tatuadores, puede ser a nivel nacional o internacional, que tú digas eh, son duros. Y uno que tú digas es nuevo, pero es duro. Eh, en ese punto, pues bueno, no, no me gustaría como dar una preferencia a ¿no? los artistas, pero... Y, y tampoco, digamos, este tipo de, de, de, de fama, de disparándola que se convirtió en el arte, ¿no? Uh -huh. Hay tatuadores muy buenos en todas partes del mundo. ¿Cuál lo recomendarías tú seguir o echar un vistazo? Bueno, yo sigo actualmente tatuadores, por ejemplo, de Ucrania, de Rusia, hay unos tatuadores de, de, de Europa, sí que son muy buenos, también de Estados Unidos, ¿no? Bastante. Eh, admiro muchísimo a Darwin Enrique, creo que es un súper bueno. Y en su estilo, obviamente, pero como él, hay muchísimos. Hay muchos, muchos. La verdad es que no tengo una preferencia entre artistas, solo veo el trabajo. De admirador del arte. Y lo admiro muchísimo, pero actualmente ya, o sea, básicamente no busco como de. de mirar tanto lo que están haciendo, porque si no vas a seguir la misma, ¿no? Lo mismo. Es importante como que. Mirar muchos artistas y de cada uno, pues, nutrirse, ¿no? Eso es lo que te ha hecho especial, efectivamente. La verdad que nos encanta. Eh, para cerrar, eh, nos gustaría que en esta bitácora nos comentes eh, tu transición de aquí en cinco años. Nos gustaría que veas esta entrevista, esta bitácora, y veas el crecimiento tan grande que tú has dado como profesional y como persona. Una opinión tuya para ti mismo dentro de cinco años, ¿qué te diréis? Dentro de cinco años, o sea, en el futuro me veo tal vez teniendo mi propio estilo o realmente siendo lo que lo que a mí me gusta. Totalmente, o sea, no tatuando las cosas como que te piden, sino básicamente lo que tú hagas. Lo, lo que a mí me gusta pintar, lo que a mí me gusta tatuar, es tatuar, después hacer esos diseños. Ese es el punto de ser un artista y ser un tatuador, ¿no? Porque básicamente cualquiera puede tatuar, cualquiera puede tatuar, pero te conviertes en artista cuando ya tienes un estilo... O creas algo, haces un diseño y la gente te dice: Me gusta ese, ese tatuaje, me, me gusta ese diseño, me lo quiero hacer. Ya, ahí te conviertes en un artista. Yo me veo en cinco años, pues trabajando mis propias cosas y eh, sobre todo haciendo lo que me gusta. ¿no? Ahí me veo en cinco años, en esa posición. Realmente si estamos vivos. <risa> Argenis González, es para nosotros un placer tenerte aquí en la bitácora, el primer capítulo que abrimos contigo de esta primera temporada. Eh, es un placer para nosotros estar en tu estudio privado, poder sí ver es. tu arte. Y antes de poder partir, lógicamente, te vamos a hacer tres preguntas antes de cerrar, tres preguntas hot, picante para que te arriesgues. Pero ahora nos interesaría saber un poquito de tus truquillos, para que a nuestros espectadores pueda interesar. Si no te molestaría darnos algún tip, alguna cosita de la que estás haciendo ahora... fantástico. Pues, bueno, aquí esto es un trabajo como más neotradicional y estoy haciendo como las texturas de la serpiente. Y bueno, un truco chévere es de pronto eh, trabajar los, tra eh, los diseños en dos sesiones. Es súper importante a veces porque cuando tenemos una segunda sesión vemos que, que todo está bien, a veces nos apuramos porque el cliente le duele mucho o lo que sea y no tenemos ese trabajo al 100% porque lo hicimos muy rápido. Entonces hay que darse el tiempo para dos sesiones que es importante. Siempre tener presente que, que pueden haber dos sesiones. Bien sea neotradicional, o sea, es se el trabajo un poco grande, ¿no? Obviamente, bien sea neotradicional, bien sea realismo, bien sea el, el, el estilo que sea, siempre es importante como darle ese otro toque, esa otra sesión. ¿Por qué? Porque vemos los tonos ya matizados, vemos cosas más, más claras y estamos menos cansados. Es muy importante el tema de, de estar cansado, ¿no? Si tenemos menos cansancio. Eh, como si lo hiciéramos todo de una vez Entonces el truquito sería ese Siempre condicionarse a dos sesiones Sería algo chévere Brutal Nuestros queridos escuchas han visto A un verdadero profesional Argenis González Art Síganlo en Instagram Y en este momento nosotros Vamos a quedar viendo Les dejaremos un par de tomas De lo que es este tatuaje tradicional Con Argenis González Bitácora capítulo 1 Hola mi amor Hola bebé ¿Qué estás haciendo? Nadita, esperando tu llamada ¿Paso por ti? Estoy ansiosa por verte Solo dime la hora Yo te recojo en el coche o en la motora Y así salimos a solas Pa' darte algo que te descontrola Es eso que te fascina Que te hace volar mami a cualquier hora yo te acompaño, baby, ponte fina Porque al final tú eres quien lo enrola Y tú y yo encendemos la asiativa Bien psicoactiva Bebé, prepárate, ponte pro La González, pues participa y consume nuestros productos, puro, original, todo chévere en Bitácora.